Este audiolibro es fiel transcripción de lo referido respecto a las falsas devociones, en la obra, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Del Venerable Siervo de Dios San Luis María Grignion de Montfort, 1673 a 1716, que fue fundador de la Congregación de Misioneros de la Compañía de María, y de la Congregación de las Hijas de la Sabiduría. Es de vital importancia conocer las falsas devociones a la Santa Virgen para evitarlas. Sobre todo en estos tiempos en que abundan quienes menosprecian la verdadera devoción a la Santísima Virgen, y relegan a un segundo plano a quien sin duda alguna, es la Señora del Cielo, y tiene las llaves del paraíso. En palabras de San Luis María Grignion de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por María comenzó la salvación del mundo, y por María debe consumarse. María es llamada por el Espíritu Santo, casa y ciudad de Dios esa ciudad que los hombres encontrarán en los últimos tiempos. Como han dicho grandes santos, y así nos lo recuerda San Luis María Grignion de Montfort, Dios quiere precisamente descubrir y manifestar a María, la más perfecta obra de sus manos, en estos últimos tiempos. Siendo, el camino por donde por primera vez vino Jesucristo a nosotros, lo será también cuando venga por segunda vez, aunque no del mismo modo. Siendo, el medio seguro, y el camino recto e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente, por ella deben buscarle las almas que deban resplandecer en santidad. Quien haya a María alcanzará la vida, es decir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Abordemos pues las falsas devociones conforme al tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Dice así. De las falsas devociones a la Santa Virgen. Siete son las clases que encuentro de falsos devotos y falsas devociones a la Santa Virgen, a saber, primero los devotos críticos. Segundo los devotos escrupulosos. Tercero los devotos exteriores. Cuarto los devotos presuntuosos. Quinto los devotos inconstantes. Sexto los devotos hipócritas. Séptimo los devotos interesados. Uno. Los devotos críticos. Los devotos críticos son ordinariamente sabios orgullosos, espíritus fuertes y jactanciosos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santa Virgen, pero que critican casi todas las prácticas de piedad que las gentes sencillas tributan, sincera y santamente, a esta buena madre, tan solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores dignos de fe, o sacadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen contemplan con cierta compasión a las gentes sencillas y humildes, que ruegan a Dios, de rodillas delante de un altar o de una imagen de la Santa Virgen, o alguna vez en el rincón de una calle. Y las acusan de idolatría como si adorasen la madera o la piedra. En cuanto a sí mismos dicen que no aman estas devociones, ni tienen tan débil su espíritu que presten fe a tantos cuentos e historias que se divulga acerca de la Santa Virgen, cuando se recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres la tributan, responden, que al hacerlas o hablaban como oradores con exageración, o que se da a sus palabras una falsa interpretación. Esta clase de falsos devotos y gentes orgullosas y mundanas son muy temibles, porque hacen un daño inapreciable a la devoción de la Santísima Virgen, y separan de ella a los pueblos de una manera deplorable pretexto de destruir los abusos. 2. Los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son aquellos que temen deshonrar al Hijo honrando a la Madre, rebajando a aquel al elevar a ésta. No pueden sufrir que se den a la Santa Virgen las justas alabanzas que le han tributado los santos padres, no pueden tolerar sino con pena que haya más gente delante de un altar de María que ante el Santísimo Sacramento. Como si lo uno fuese contrario a lo otro, como si los que oran a la Santa Virgen no rogasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable tanto de esta augusta soberana que se dirija a ella con tanta frecuencia. He aquí algunas sentencias que les son comunes. ¿Qué aprovechan tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Virgen? ¿Cuánta ignorancia hay en esto? Eso es convertir nuestra religión en una mojiganga. Habladme de los que son devotos a Jesucristo, lo nombran muchas veces, se ha dicho de paso, sin descubrirse. Es menester recurrir a Jesucristo, él es nuestro único mediador, es menester predicar a Jesucristo. Esto es lo sólido. Lo que dicen es verdad en cierto sentido, pero por la aplicación que de ello hacen, a fin de impedir la devoción a la Santísima Virgen, llega a ser muy peligroso, y sutil lazo del maligno sopretexto de un bien mayor, porque jamás se honra más a Jesucristo que cuando más se honra a su Santísima Madre, toda vez que no se honra a María sino con el objeto de honrar más perfectamente a Jesucristo y no se va a ella más que como medio o camino para encontrar el fin a que se aspira, que es Jesús. La Santa Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice a la Santa Virgen primero y a Jesucristo después, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, benedita tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. No quiere esto decir que la Santa Virgen sea más que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería una herejía intolerable sino que para bendecir más perfectamente a Jesucristo. Es menester bendecir antes a María. Digamos pues, con todos los verdaderos devotos de la Santa Virgen contra sus falsos devotos escrupulosos, oh María, bendita sois entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. 3. Los devotos exteriores. Los devotos exteriores son las personas que cifran toda su piedad para con María en prácticas exteriores que no gastan más que la exterioridad de la devoción a la Santísima Virgen, porque carecen de espíritu interior, que rezarán muchos rosarios a toda prisa, oirán muchas misas sin atención, asistirán a las procesiones sin devoción, entrarán en todas las cofradías, sin enmendar su vida, sin violentar sus pasiones, sin imitar las virtudes de esta Santísima Virgen. No aman sino la parte sensible de la devoción, sin gustar su parte sólida, si no experimentan algo sensible en sus prácticas, creen que no hacen nada, se desentienden y abandonan todo en tal estado, o hacen todo a la carrera. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores, y no hay gente más murmuradora de personas de oración consagradas a la vida interior, como la esencial, sin menospreciar la modestia exterior que va siempre junta a la verdadera devoción. 4. Los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores abandonados a sus pasiones o amantes del mundo, que con el nombre de cristianos y devotos a la Santa Virgen, esconden o el orgullo, o la avaricia, o la impureza, o la embriaguez, o la cólera, o el jurar o la maledicencia, o la injusticia, etc. Que duermen pacíficamente en sus malos hábitos sin hacerse violencia a fin de corregirse, so pretexto de que son devotos a la Santa Virgen. Se prometen que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y que no serán condenados porque rezan su rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del santo rosario, o del escapulario, o a otras congregaciones suyas, o llevan su hábito o cadenilla. Cuando se les dice que su devoción no es más que una ilusión del demonio, y una perniciosa presunción capaz de causarles su perdición, no lo quieren creer. Dicen que Dios es bueno y misericordioso, que no nos ha criado para condenarnos, que no hay hombre que no peque que no morirán sin confesión, que basta una buena confesión y arrepentimiento a la hora de la muerte. Dicen también que son devotos a la Santa Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan en su honra sin tacha ni vanidad siete Padre Nuestros y siete Ave Marías, que rezan también alguna vez el rosario y el oficio de la Santa Virgen, y ayunan. En conformación de lo que dicen, y para mayor ceguedad cuentan algunas historias que han oído o leído en libros, verdaderos o falsos, poco importa que acreditan que personas muertas en pecado mortal, sin confesión, han sido o sean citadas para confesarse, o su alma ha sido milagrosamente detenida en el cuerpo hasta la confesión, o a la hora de la muerte han alcanzado por la misericordia de la Santísima Virgen, la contrición y el perdón de los pecados. Y por consiguiente están salvados, por cuanto durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejecutado algunas prácticas de devoción a la Virgen, y así esperan ellos obtener la misma gracia. Nada es tan condenable en el cristianismo como esta presunción diabólica. Porque no es posible se diga en verdad que se ama y se honra a la Santa Virgen, cuando por sus pecados se hiere, se crucifica y se ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo. Si María se obligase a salvar a esta clase de gentes, su misericordia autorizaría el crimen, y ayudaría a crucificar, a ultrajar a su divino Hijo, ¿y quién os hará jamás pensarlo? Abusar así de la devoción a la Santa Virgen que después de la devoción a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida, es cometer un horrible sacrilegio, el mayor y el menos perdonable después del de la comunión indigna. Confieso que para ser verdaderamente devoto a la Santa Virgen, no es absolutamente necesario ser tan santo que se evite todo pecado aunque esto sería de desear, pero si es a lo menos menester, nótese bien lo que voy a decir. Primero estar en una resolución sincera de evitar al menos todo pecado mortal que ultraje tanto a la madre como al hijo. Segundo violentarse para evitar el pecado. Tercero entrar en cofradías, rezar la corona, el santo rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todo esto es admirablemente útil para la conversión de sus pecados. Aunque endurecido, y si mi lector es tal, aunque tuviera un pie en el abismo, le aconsejo lo practique si bien a condición de hacer estas buenas obras con la intención de obtener de Dios por la intercesión de la Santa Virgen, la gracia de la contrición y del perdón de sus pecados, y la fortaleza para vencer sus malos hábitos, y no con el fin de permanecer pacíficamente en estado de pecado contra los remordimientos de su conciencia, contra el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del santo Evangelio. 5. Los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son aquellos que son devotos a la Santa Virgen por intervalos y por arranques, que tan pronto son fervientes, como tibios, que en un momento parecen dispuestos a hacer todo por su servicio, y poco después no son lo mismo. Los tales abrazarán de pronto todas las devociones a la Santa Virgen, entrarán en todas las congregaciones, pero no practicarán las reglas con fidelidad, pues cambian como la luna, y María les pone bajo sus pies con la creciente porque son cambiantes e indignos de ser contados entre los servidores de esta virgen fiel, que tienen por herencia la fidelidad y la constancia. Vale más no cargarse de tantas oraciones y prácticas de devoción, y hacer poco con amor y fidelidad a pesar del mundo, del demonio y de la carne. 6. Los devotos hipócritas. Hay además otros falsos devotos a la Santa Virgen que son los devotos hipócritas, que cubren sus pecados y sus malos hábitos bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los hombres por lo que no son. 7. Los devotos interesados. Hay en fin, devotos interesados que recurren a la Virgen solo para ganar algún pleito, para evitar algún peligro, para curarse de una enfermedad o para alguna otra necesidad de esta clase, sin la que no se hubieran acordado de ella, y unos y otros son falsos devotos que son inadmisibles ante Dios y su Santa Madre. Guardémonos de ser del número de los devotos críticos, que en nada creen y critican todo. De los devotos escrupulosos, que temen ser demasiado devotos a la Santa Virgen por respeto a Jesucristo. De los devotos exteriores, que cifran toda su devoción en prácticas exteriores. De los devotos presuntuosos, que pretexto de su falsa devoción a la Santa Virgen se encharcan en sus pecados. De los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción, o las dejan al momento a la menor tentación de los devotos hipócritas, que entran en las cofradías, y se visten la librea de la Virgen Santa a fin de pasar por buenos. Y en fin, guardémonos de ser de los devotos interesados, que no recurren a la Santa Virgen sino con el fin de librarse de los males del cuerpo o de alcanzar bienes temporales. Y hasta aquí lo referido sobre las falsas devociones. En el tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignion de Montfort. En otros audiolibros abordaremos más detenidamente, cuál es la verdadera devoción a nuestra Santísima Madre. San Luis María Grignion de Montfort, ruega por nosotros. O María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos.